Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo donde se muestra la localización de cada especie que podemos encontrar en Yukon Valley. Asimismo os muestro un lance a un animal de máximo nivel de cada especie. Y sin más preámbulo, comenzamos. Bisonte de la llanura. Vemos un grupo de bisontes que van andando. Mira, vemos un... Un nivel 5. Vamos a ver si podemos hacer el lance. Vaya, se nos ponen por delante. Otros animales. A ver si se aparta en cuanto pase este. A ver si podemos hacer el lance. A ver, damos y disparamos. Le hemos dado. El resto sale huyendo. Vamos a decir a Perrete que lo busque. Venga, Perrete, búscalo. Vamos para vale, allá. Está buscando la sangre. Está un poquito largo. No lo encuentra. Le decimos que se venga con nosotros ahora le, le daremos a, a la opción de que, busque, de que busque el rastro de sangre, ya vemos ahí la presión cinegética, venga perrete, busca, ya sale perrete. ya ha cogido el rastro, ya sale corriendo, vamos a ver el impacto de sangre que le hemos dado, ya vemos ahí el contorno Cian. no hemos visto el impacto de sangre, pero sí el contorno Cian. Y parte claro, viene por, por nuestra derecha. Vamos a ver la puntuación. Diamante, 245,50 y 1200 pesos. Peso máximo y puntuación máxima. Madre mía, qué barbaridad de animal. Vamos a visitarlo. está a reclamando su, su premio, que lo ha encontrado. Lo vamos a elogiar. Y voy a poner el mapa. Veis dónde, dónde ha sido cazado en esta zona y ahora os voy a poner un mapa donde vamos a, a poder ver eh, los hábitats de, de este animal de bisonte, como veis aquí tenemos tres colores, el rojo significa alta presencia, el verde presencia media y el amarillo presencia relativa o baja pero concretamente lo hemos cazado nuestro en donde veis lo, la presencia alta en el centro del mapa alce o moose en inglés vemos ahí un alce y una hembra mira un nivel 5 media cogemos el 300, calibramos la distancia y disparamos Sale la, la hembra corriendo y nuestro macho también. Y vamos a, a decir a PRT que busque el rastro. Vamos corriendo. Vamos a ver por los prismáticos. y sí, mira, ahí está batido. PRT sale con, como una bala. Y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Vemos a PRT como como va por nuestra derecha y arriba ya vemos el contorno cian de nuestro alce vamos a elogiarlo y vamos a ver la, la puntuación que nos da nuestro nivel 5 ahí tenemos a perrete vamos a ver vamos a hacer una foto vamos a ver si tenemos un mejor ángulo vamos a hacer el creciente muy bien, lo tenemos enfocado y disparo. vamos a disparar nuestra foto y vamos a, a recoger nuestro lance un oro, un troll 269,50 por poquito no, no nos ha arrojado diamante pero bueno, tiene una cuerna, una cuerna muy bonita así que lo vamos, lo vamos a disecar y ahora vamos a ver la zona que ha sido batido Justamente está un poquito más arriba del, del bisonte que, que abatimos antes. Como veis, ahí, bueno, la, la primera señal es un, un albino que, que maté, pero bueno, ve el diamante que tenemos ante el bisonte, que es la que está justamente debajo y arriba, donde hemos abatido a nuestro alce Vamos a seguir mirando, por pues, si viéramos algo a la orilla del, del lago. Y ahora os pondré el mapa de los hábitats como hice con, con el bisonte. ¿Veis? Aquí tenemos el, el hábitat del, del alce, donde lo podemos encontrar. Tenemos las tres presencias, la alta, la media y la baja, y continuamos cazando. Caribú. Vemos un grupo de caribús ahí enfrente hembras, tenemos un macho media nivel 5 con una puntuación máxima de 4.50 seguramente será un diamante vamos a hacer lance con el arco, apuntamos con el telémetro y disparamos vaya por dios que creo que le he dado en la barriga Si viene para nosotros vamos a hacer el segundo lance vaya por dios, vaya por dios nos ha dado, nos ha impedido hacer el segundo lance y seguramente incluso hasta hayamos podido malograr el, el trofeo ahora lo ahora saldremos de dudas vemos la sangre ahí nos hemos recuperado vamos corriendo un zorro, un zorro que no se mueve un zorrito que no se mueve vamos a hacer el lance con el 357 apuntamos y disparamos zorro abatido una plata y vamos a, a recoger a nuestro a nuestro caribu. Tengo la duda si le hemos dado bien o no le hemos dado bien, a ver qué nos arroja. Un oro, lo hemos fastidiado. 4.54,40 es una puntuación de diamante, pero lo hemos fastidiado. Vamos a disecarlo y os pondré ahora el mapa de la Como veis, la, las tres zonas que sabemos, este hace concretamente. Es, perdón, este caribú concretamente lo hemos cazado aquí en la, en la zona de. Alta presencia que encontramos debajo de los dos lagos. ¿Ves que es una, una zona verde y una zona roja? Pues en la esquina en la esquina superior de la, de la zona roja. Y continuamos cazando. Pato Arlequín. Vemos un grupo de patos en, en el agua. Vamos a ver un nivel 2. Tenemos otro, poca visión. Otro nivel 2 tenemos poca visión por la por los juncos, una hembra ahí vemos a otro macho pero no sabemos qué puntuación tiene así que creo que nos vamos a, a mover un poquito, a pues ver si podemos localizarlo otra hembra y a ver si localizamos a este, mira un nivel 3, ese seguramente nos no va a arrojar diamante pues vamos a intentar hacer el lance no tenemos visión por la vegetación de, de la orilla de, de la masa de agua nos desplazamos despacito A ver si podemos Hacer el lance con una, una buena visión Ya tenemos mejor visión en La hembra ahí. Ya hemos localizado Nuestro nivel 3 Y vamos a disparar Disparamos, salen los otros volando Vamos a hacer un lance Otro abatido Ese no, pero ese sí Bueno no está mal. Eh, cinco disparos, tres, tres piezas abatidas y vamos a, a recoger al, al primero, que era el nivel 3. Vamos a ver, un diamante, 7,30. Vamos a, a disecarlo y a recoger al, al resto, a ver qué puntuación no, nos arroja. Eh, de esta especie no hay, no hay mapa de hábitats porque el hábitat es, es siempre una masa de agua. Un oro y vamos a a esperar a que venga el siguiente mientras tanto vamos a mirar por la orilla de, del lago por si hubiera otro animal y pudiéramos hacer un lance no vemos nada ya tenemos aquí nuestro animal otro oro vamos a, a disecarlo y vamos a, a decirle a Perrete que se vamos a logear y que se venga con nosotros para continuar cazando aquí en la reserva de Yukon Valley Zorro rojo o raposa en castilla. Vamos a mirar con los prismáticos. A ver si miramos algún animal. Vamos despacito. Ahí vemos una huella que hemos visto antes. Mira, ahí tenemos un, un zorro. Mira, un legendario. Un legendario y creo que sería mi primer legendario de zorro rojo. Cogemos el 357. ...apuntamos y... ...disparamos... ...ha batido el animal... ...vamos a decir a perrete que, que lo arrastre ...venga perrete, búscalo... ...lo tenemos aquí paradito... ...ya sale perrete como... ...como un rayo a por él... ...vamos corriendo... ...vamos a ir un poquito más despacio... ...por si hubiera más animales y poder hacer más lances... ...vamos a alugiar a nuestro perrete... Y a ver qué puntuación nos nos arroja nuestro zorro. Diamante. Diamante 15 con 10. Madre mía, qué puntuación. Madre mía, qué puntuación. Qué bonito es. Vamos a disecarlo. Sí, perrete. Ahora te felicito, campeón. Muy bien. Vamos a ver. Venga, una galletita que lo has hecho muy bien. Tú estabas reclamando tu galleta y haces muy ricamente. Vamos a, a caracterizarlo un poquito, que tenías la amistad un poco baja, y ahora pondré el mapa donde ha sido abatido nuestro nuestro zorro. Ves aquí en los dos lagos que tenemos aquí, que comparte también hábitat con el con el caribú. Y ahora pondré el mapa del de hábitat de los de los zorros. Como veis aquí, eh, es la zona de hábitats donde supuestamente encontremos más, aunque nuestro diamante no lo hayamos encontrado en las zonas que, que, marca, el, que marca el mapa. Pero esto es una, una aproximación, una información que se da y es donde podéis encontrar el zorro rojo en Yukon Valley. Lobo gris. Llevo un rato siguiendo el lobo gris de peso máximo, lo vemos ahí delante, vamos a hacer el lance con el 3006, apuntamos y disparamos y vamos a decirle al perrete que lo busque. Busca perrete, vemos que el, el lobo ha pegado un par de pasos pero ya ha sido, ya ha caído, está batido, está muerto. ...y Vamos a ver la, la puntuación que nos arroja. No lo sé porque tenía, tenía pexo máximo. Seguramente sea un, un nivel 7 o un nivel 8. Vamos a lo que era a PRT. ...un 9 legendario. Un troll, un troll. Madre mía, 38-90. El diamante está 39. Y bueno, vamos a, a continuar. Y os pondré el, el hábitat del, del lobo gris donde veis ves que este mapa es diferente, puesto que tiene aquí la línea punteada, es el hábitat que, que tiene el lobo gris, y las zonas, pues ya sabéis, alta presencia en el bosque quemado, media presencia, amarilla, etcétera, etcétera, continuamos cazando. Oso grizzly. Llevo persiguiendo un ratito a un oso, ahí lo vemos, un 9 legendario, Vamos a hacer el lance con el 300, ponemos la mira y disparamos. Ha caído, disparo en el corazón y vamos a decir a Perrete que lo busque. Adelante Perrete, búscalo. Ya sale Perrete como un rayo, vamos a, a por él. Estamos en el, en el norte de la, de la reserva, junto al puente de las vías del tren ahora luego es donde el mapa donde donde ha sido abatido y vamos a recoger nuestro oso gris el ya nos está llamando vamos a elogiarlo y a ver la, la puntuación que nos arroja nuestro, nuestro oso vamos a hacerle que se siente a ver si podemos hacer una, una fotito. no, a ver Sí, Lo que pasa que no van a salir los dos Pero bueno, vamos a hacer una foto al oso Venga Y vamos a, a recuperar nuestro 9 legendario Diamante 67,20 Un diamante muy bonito Mira qué cara más simpática tenía cuando lo no hemos disparado <ríe> Qué gracioso es Así que, qué bonito es Te Lo vamos a, a disecar y os pondré el mapa donde donde ha sido abatido. ¿Veis? Aquí. He venido andando por aquí por toda esta zona y aquí ha sido abatido. Y ahora os pondré el mapa del, del hábitat. Como veis el hábitat del, del oso grizzly está todo muy concentrado en el margen derecho de, de la reserva